Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de Noticias. Un comunista de mierda amenazó y ofendió a una anciana cubanoamericana de 62 años, Gloria Morejón, cuando ella intentó grabar una cola en una panadería en La Habana. La mujer estaba hablando por WhatsApp con su esposo, y trataba de mostrarle la cola en la que estaba cuando una mujer le dijo que no la grabara. El hombre entonces se acercó a ella, y la amenazó con golpearla si continuaba grabando. Gloria llamó a la policía, pero no recibió ayuda. Ella grabó el incidente y compartió el video para identificar al hombre. Es que ya estoy grabando todo lo que usted me está diciendo. Pégame, pégame. No, pégame para que usted vea. Eh, no, yo no me estoy haciendo la graciosa. Yo lo que quiero es que usted se está metiendo en una conversación que yo tenía con ella. ¿Me entiende? Yo grabo lo que yo quiera. Yo grabo lo que yo quiera. Eh. Es difícil de entender cómo a un cubano le puede molestar que denuncien la miseria comunista, siendo este hombre por su aspecto de los que come picadillo de tripa, como una ideología puede estar por encima de la vida de un ser humano, y de un hijo porque probablemente el hijo de este come tripa, eso será uno de los tantos cubanos que arriesgan su vida en el mar huyendo de ese estado fallido. Coméntenos usted qué piensa de este hombre, le recordamos que al darle like a este video, 10 cubanos más dentro de la isla pueden verlo. En el próximo video que les mostraremos se puede apreciar el estado en que se encuentra la Habana donde cada 50 metros te puedes encontrar un basurero, es lamentable lo bajo que hemos caído donde la indigencia es parte de nuestro día a día. Después de ver estas imágenes yo le pago al que me venga a mí, a defender lo indefendible, esta es la muestra tanjante de la dejadez de ese desgobierno con las necesidades básicas del pueblo, y que no le quepa duda de que estas cosas las hacen intencionalmente, para luego venir a recogerlo y hacerte creer que te hacen un favor, para mantenerte sumiso y agradecido. Si están de acuerdo con nosotros escriban en el chat, abajo la dictadura, en el próximo video veremos a una verdadera madre cubana, de esas que si lo tienen bien puesto, y por su hijo es capaz de enfrentarse a cualquier tiranía, Incluso si tuviera todas las de perder, y es que el amor de una madre tiene que estar por encima de todo cuanto exista y aún más si lo que un hijo pide es libertad. Hace unos minutos acabo de hablar con mi hijo que me llama para felicitarme donde me cuenta que tuvo una situación afuera ahí con un guardia porque no quiso limpiar afuera del penal. Él le dijo que no iba a limpiar nada donde el guardia le hace una amenaza de que haya los revirados como él se le iba para hacer de el castigo reía. Hasta otras cosas pueden suceder en la comida, así le dijo Cuartya. Porque yo parí un varón, yo no parí una niña, y ahí tiene que aguantar y resistir lo que venga. Esto para que lo vean todos los seguros y lo tengan bien claro, que mi hijo no va a trabajar para nadie. Si le echan 10, 10 se va a pasar ahí. Él me tiene a mí. Pero que quede claro que yo parí un varón y no va a trabajar para nadie. La libertad, y libertad para todos los presos políticos, Libertad para Cuba, que es hora de romper las cadenas y nos contra ellos. Y es que para luchar por un hijo no es necesario que esté preso, con solo estar pasando hambre, o necesidades, o algo mucho más simple como saber que es brillante pero le cortan las hadas y no lo dejan volar, ya con esto es razón suficiente para que esa madre cubana pierda el miedo, y demuestre de que está hecha la mujer cubana. La escuela vocacional Vladimir Ilich Lenin, uno de los proyectos educativos más importantes de la revolución cubana, se encuentra en un estado de abandono y ruina cada vez mayor. Las instalaciones están siendo destruidas por el vandalismo y la vegetación circundante. La escuela ha sufrido daños estructurales, suciedad y abandono debido a la falta de mantenimiento. Aunque todavía tiene alumnos y clases en una zona cercana a la antigua dirección general, otra de sus unidades ha sido ocupada y restaurada por la empresa Aduanas de Cuba. La imagen de la escuela ha generado preocupación y tristeza entre los egresados y la comunidad en general, quienes consideran que la escuela es un reflejo del sistema utópico y nefasto que ha llevado a la ruina del país. Bueno, esto es para que lloren. Para que lloren, pero bien llorado. No voy a llorar aquí. Lloren bastante. Miren, eso no es una piscina, esto es un bosque. Esto es para publicarlo en el periódico de, de Planeta Marte. ¿Cuánto cuesta hacer una piscina? ¿Y cuánto cuesta reparar una piscina? El humorista cubano Limé Blanco ayudó a una familia necesitada al entregarles una cama para su hijo y un refrigerador lleno de víveres. La ayuda fue posible gracias a las donaciones y colaboraciones de terceras personas. El comediante lleva tiempo realizando trabajo social con familias vulnerables a través de su proyecto Cristo Cambia Vidas, en el que busca recaudar dinero para ayudar a familias cubanas necesitadas, tanto con medicinas, tratamientos médicos, como con efectos electrodomésticos, camas, colchones e incluso casas. Su objetivo es donar un centenar de casas. ¿Qué te pasó en las redes? No estoy grabando. ¿Qué leíste y qué te pasó? Una señora que sin conocernos se puso ahí a hablar y bueno, me insulté. Me imagino que la presión me subió, pero bueno, le dije unas cuantas cosas, pero cuando ya me convencí que eran horas malas, le dije que Dios te bendiga. Bueno, me insulté mucho. A ver, eh, yo hice una directa, yo hice una directa porque yo también me molestaba por eso. Pero yo aprendí en estos cuatro años, de mi misterio que Cristo Cambia Vida, que cuando el diablo ataca es porque Dios está haciendo algo. Dios está haciendo algo. Y esos ataques nos fueron por gusto. Todos, los, tres, ¿Los tres pueden cerrar los ojos? Y bueno. sí, los ojos. Cuando diga abre los ojos, abre. Sí, Cierra los, sí, los, sí, los ojos. No lo abran. A los que están mirando este video, que me ayuden a pagar el frío ese que pedí el video prestado 650 USD. ¡Abre, ¿Vale, ab ¡Abre el frío! ¡Abre el frío! ¡Abre no el me... no me... frío! Advanced, ¿No me... <ríe> ¡Abre el frío! ¡Abre el frío! ¡Abre el frío! el el frío! el el el, para otro cuartijo, en este caso hice lo del refrigerador porque cuando le pedí agua a él me dijo que no, que no tenía agua porque el frío estaba roto y hice esto, no es que lo voy a hacer en otras casas porque ahora mismo debo ese dinero, debo, 500, eh, debo 650 dólares al compañero Codo El compañero Kodo fue el que donó todos los carabinitos que tienen ahí, los refrescos, y, y la comida que está ahí arriba. El compañero Kodo, Kodo, le puso así porque él no quiere que nadie sepa. Kodo, le dijo, ella Kodo, Kodo. ¡Mijo! ¡Muchas Kodo! ¿Qué es que Dios te dé mucha gracias. salud, mucha salud. Gracias. Oye, mira, mira su caramelo de chichumbu, te lo dio Dios. Dile a Cui Codo, gracias. Cui <risa> Codo, no <hay> <risa> yo? Codo, mi hermano, que Dios te bendiga. Da muchacho a pagar te dinero por <risa> eso. <de él>. <risa> <risa> <risa> <risa>